Bueno chicos, les dejo la tercera y última parte de lo que grabé. Eh, les recomiendo que se queden al final porque hay una sorpresa. Nos vemos en otro video. Bye. Bueno, otra cosa que también tengo que reclamar son, ya como podrán ver, ya se abrió la segunda fase de grupos. Vamos viendo quién está. Ok. Vamos a hacer unas, unas predicciones. Bélgica contra Túnez. Voy a Bélgica. Vamos a recogerlo aquí. 10 mil monedas. El otro es Corea-México. Desde luego que vamos por México. Si sí se puede, vamos muchachos, si sí se puede. Hay que llegar a ese quinto partido en este Mundial. Y el último es que es Alemania-Suecia. Sí, Alemania-Suecia. Los alemanes están obligados a ganar. Ya que pues por la derrota que tuvo con nuestra selección de México. Pues están obligados a, a ganar. Así que pues, voy a por Alemania. Esperemos que no queden mal esos germanos. Creo que es la última, sí, ok. Y acá en la fase de grupo, pues no me fue tan bien. Algunos partidos no, no los hice, no los, no los escogí como, como fue el juego inaugural. No escogí a Rusia. Acá sí, vamos por la primera ficha World Cup. La primera ficha. Okay. Acá, pues me fue mal. No, no no acerté. Acerté, vamos por acá. Ok, llevo uno. Llevo el segundo que acerté España, ahí España con el, con el empate que tuvo contra Portugal Juegazo la verdad Argentina, Argentina que no pudo con los islandeses también ahí, ahí le, le fallé Perú, Perú no pudo contra Dinamarca No la acerté Vamos por acá, no recuerdo cuando quién jugó Nigeria Pero pues Otra ficha más Creo que es la tercera La tercera creo Acá Costa Rica tampoco pudo. Aquí la quinta. Aquí México. Claro que fui por México. Desde luego que fui por México. Otra ficha más. Brasil igual que no terminó en empate. Acá no. ¿Quién fue contra Corea? ¿Quién fue contra Corea? Vamos por otra fichita más. A ver. Creo que la quinta o la sexta. Ya ni recuerdo cuántas llevo la verdad. Pero no, no estuve tan atinado. Otra más de acá. Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Una más acá Estos de acá creo que No Ni siquiera los, los, Se me fue Se me fueron esos partidos no los, no, los, no los escogí Bueno Pues ahí están Vamos a ver cuántos, cuántos a, ver, a ver Vamos a ver cuántos, cuántos atiné ¿Cuántos atiné de aquí? Aquí ninguno, ahí que está la primera Dos 2, 3, 4, 5, 6, 7, vaya, 7, pues no soy muy bueno para predecir, la verdad, es que ah, también hay que ser sinceros, algunos partidos pues, que estaban muy inclinados a que ganara cierta selección, pues no fue así, ha sido un mundial de, de sorpresas, Así que pues tampoco no es de que sea tan malo, ¿verdad?, para, para escoger, sino que pues, han estado los partidos con sorpresas y pues nos han dado las victorias que, que se suponen que deberían de dar. Ok, pues al parecer es todo, chicos, este. A ver, algo más que se me vaya, déjame pensar. Una hora después. Pues no, creo que no. Creo que es todo, chicos. Sí, oiga, creo que se le pasa algo, ¿no? ¿De qué? ¿De qué me habla? Algo que había dicho en un video anterior, ¿se acuerda? Estaba relacionado con sus suscriptores, cuando llegara a 100. Cierto, es cierto, Don Cables, tiene toda la razón. Era sobre un sorteo, ¿verdad? Eso, eso mero, eso mero. Bueno, pues nada más era eso, ¿sí? Bye. Pues sí, chicos, como me lo acaba de recordar Don Cables, voy a hacer un sorteo como muestra de agradecimiento por haber alcanzado a mis primeros 100 suscriptores. Así que les dejaré el link de este sorteo en la descripción del video para que entren a participar. La mecánica es muy simple, solo deben de registrarse por medio de una de esas tres opciones, por su correo electrónico, por su cuenta de Facebook o por su cuenta de Twitter. Una vez registrados deberán de suscribirse a mi canal de YouTube Pollo Ruco y seguirme en Twitter en mi cuenta arroba Cada una de esas acciones les otorgará un ticket con los cuales estarán entrando al sorteo. Pueden conseguir más tickets si así lo desean. Viendo unos de mis videos de mi canal de YouTube, cada vista de video les otorgará un ticket más. Pueden ver hasta dos videos y esto lo podrán repetir cada día hasta terminar el sorteo. Así que si quieren tener más posibilidad de ganar, pues miren mis videos para que consigan más tickets. El sorteo inicia el domingo 24 de junio a mediodía y termina a la medianoche del sábado 7 de julio. El ganador lo anunciaré en un video que publicaré en mi canal de YouTube el domingo 8 de julio. Recuerden que el premio será una tarjeta de la Play Store con valor de $200 pesos o su equivalente en FIFA Points. Bueno chicos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video y no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.